Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos información, tenemos lo que tiene que ver con el Black Market Se nos viene el mercado negro por fin Vieron que yo se los había adelantado que se venía muy, muy prontito eh, No había información oficial, pero se había comentado por ahí que se venía a fines de febrero o tal vez en marzo, así que como ya lo habíamos anticipado aquí en el canal, pues por supuesto Fíjense que hoy la gente de Wargaming nos informa a través de su página oficial que el Mercado Negro 2021 Prepárense para las ofertas épicas, ¿cuándo comienza? Nando, quiero saber ya cuándo comienza Bueno, comienza el día 3 de marzo, es decir, mañana, ¿no? Creo que sí, hoy es 2 Bueno, no importa, el día 3 de marzo, ¿hoy qué es? Si me fijo en el celular sí, 2 eh, entonces mañana a partir de las 8 de la mañana está comenzando eh, 8 de la mañana de principal time 10 de central time y no principal time no de pacific time a las 10 de central y a las 11 de east, east time sí, yo que sé bueno fíjense los horarios más o menos de cada uno eh, así que bueno cuestión que eh, se nos viene el mercado negro. Vamos a estar reaccionando a lo que tiene que ver con el videito este que acaba de poner la gente de Wargaming. Es muy temprano, me acabo de levantar hace dos minutos, por eso mi cara de dormido. Vamos a verlo juntos, a ver qué onda y qué se puede descubrir. Porque siempre recuerden que detrás de los videos siempre hay información sobre los tanques que se vienen. Vamos a verlo. el yeah, uh -huh. uh, fíjate qué, qué es el que está... El que está siempre dentro de la bolita esa de cristal, siempre es... es que es un probeta, ¿no? ¿no? Que toda la pinta del probeta, ¿no? Boss, may I ask you? de at least eh, cómo lidia con el mercado negro top secret el cuervo el we cuervo el cuervo negro es la clave del mercado negro can I get an advance not an easy task boss we need money for business get ready for transport No te This guy. What? Take a look. No. I never saw him. Who is he? I can only guess, you know. Better ask a boss about it. Oh wait. Show me again. We shouldn't bother boss for no reason, am I right? Boss likes to be informed, you know. Well, I can explain this, no need. I know And our boss He won't find out If you take me in you. Mm -hmm. Parece como que el chabón lo quiere cagar Al, al pelado de Brazars y, y sacarle los productos que tiene Digamos los tanques que tiene guardado Y el, y el, el otro pelado, el más gordito digamos eh, Como que quiere decirle Bueno, está bien, yo no te mando al frente Pero eh, bueno Time en el negocio. I wanted to visit this place for a long time. Yes. ahora fíjate gente dice pz y abajo decía 768 768 hay como un número que no ve no veo no no se ve bien está como como tachado <risa> What's going on? Oh, what? huh? <coughs> what are you doing here? You think he's dead? This is your Hugo, wait, don't go! He didn't see anyone, Hugo! Take it back, guys! Hugo, wait a sec. Let's take the goods, all right? The gate's open, we're all here. You don't want to leave empty-handed, right? ¡Eso no fue el problema! ¿Sabes quién es? No quiero ningún problema. ¡Hugo! ¿Qué problema estás hablando? ¡Es me quien va a tener problemas! ¡Los The ¡Los goods. The goods. It's ¡Es fácil, That stuff es rara! sell vendrás en no tiempo! Right. Son artículos únicos, dijo. Los venderás enseguida. ¡Veremos! But if anything goes wrong, Load it all up. Uh, except the Frenchman. El francés. Será el burrasque o burrasquillo? Puede ser, ojo, atentos. He'll have an easy ride. Sí, yes. yes, it's en. La A black car will pick you up. Ready? Your boss. The game is on. Bueno, ahí termina el video, chicos. Bien, hasta ahí. Entonces, eh, más, más que nada, digamos el video que, que hizo la gente de Wargaming. Y después, acá tengo otra cosilla. Que eh, quería mostrarles que, bueno, como les dije recién, comienza el miércoles 3 de marzo Tempranito seguramente, hasta el jueves 11 de marzo eh, Y acá, como que me pasó, le agradezco un montón a, a Nico, a Musashi, a Neuberg Como quiera, porque tiene más nicks que no sé qué Acá les muestro también otra... Que este sería como se vería supuestamente el garaje Es que está todo en ruso, no se entiende nada, andás a ver quién publicó esto, pero... Cómo se vería el garaje... Con el... Eh, con el autito negro ahí, ¿ves? O sea, no sé. Supuestamente sería algo así. ¿Ves que tiene el auto negro ahí? El cuervo. Eh, es un video que está publicado en internet, o sea, está, ya está en YouTube. Eh, y después le voy a informar... Ahí lo recagaron, ¿qué onda? Pero bueno, eso... Ah, bueno, era, ahí está. Ahí lo recuperan Claro, es, no, no, cuando... Cliquea y no lo... Ah, no, ahí está, ahí está, porque el no está cliqueando. Bueno, ahí se ve el auto, esa El autito negro con el cuervo arriba del mercado negro. Así que supuestamente dicen... Yo calculo que si está dentro del garaje debería de ser así. Pero dicen que así se vería el garaje... Con eh, el autito negro este que, que supuestamente tienen que conducir y demás Así que, no lo sé, habrá que ver Esto no, no, no es oficial, pero después abajo en, el, en la descripción voy a dejar el link Del video, de este video, por si lo quieren ver ustedes mismos Y <ríe> uh, qué más, uh, nada más chicos Aquí tenemos entonces, se nos viene el Black Market Chicos, tan esperado por todos vosotros Espero que hayan juntado su orito y sus créditos Yo la verdad que estoy muy pobre de créditos Creo que tengo 2 millones, así que estoy fundido pero ahorita sí que tengo, así que espero que den las cosas por oro, porque si no estoy en el horno. Pero bueno, nada, eh, espero que les haya servido la información. Y recuerden otra cosa, que hoy tenemos doble video, ¿ok? Tenemos doble video, porque Porque tenemos que hacer el sorteo por el oro y los días de cuenta premium, ¿bien? Así que, atentos con eso. Cuídense, que tengan un hermoso día. Y nos vemos más tarde seguramente en el próximo video. Besos chicos, cuídense. Chau, chau.